Hola. Vamos a ver cómo desactivar el inicio automático de algunas aplicaciones en Windows 11. Clic derecho o pulsación larga en el logo de inicio, para poder ir después a configuración. Luego vamos a aplicaciones. Aplicaciones. Luego al apartado de INICO. Ya solo es desactivar las aplicaciones que no nos guste que se inicien solas. Así de fácil tanto que no merezco ni un puto like. De todas formas gracias por la visita.